Hola, soy Soledad Barría, médica. He trabajado más de 40 años en el, por el, un sistema de salud público mejor eh, pero hoy día quiero hacerte una gran invitación. Yo hoy día trabajo en la Universidad de Chile, en Atención Primaria y Salud Familiar, y estamos en un momento tan importante para poder acceder a salud como un derecho. Te pido que apoyes eh, la propuesta del Cabildo Salud, un Derecho, que busca eh, un sistema único de salud, universal, eh, plurinacional, integrado, que efectivamente asegure la dignidad que necesitamos. Esto está en la plataforma de la Convención Constitucional como una propuesta ciudadana, allí hay que entrar, buscarlo, sal, eh, cabildo, salud, un derecho y poner aceptar. Necesitamos tu firma, necesitamos llegar a las 15.000 eh, firmas para que se discuta eh, en eh, la Convención esta propuesta de un sistema universal de salud. Muchas gracias.